¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Almas en conciencia, un programa creado para ti, para que te des cuenta de toda esa sabiduría que hay en tu interior Puedes encontrar esa guía que solo desde tu ser se activa Bienvenida y bienvenido a este programa Gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme, por, por venir y estar presentes. El día de hoy, eh, pues eh, traemos este, traigo este programa para ti, para que puedas hacer ese espacio de reflexión, para que puedas eh, contactar contigo y puedas eh, llevarte hasta otro nuevo pensamiento, hasta una nueva transformación en tu ser. Al yo traerte estos temas es para que tú puedas eh, aplicarlo, observarlo en tu vida y te des cuenta, te des cuenta que por ahí puedes hacer ese cambio, puedes hacer esa transformación, el poder hacer algo eh, diferente, el que puedas tú... Eh, Ir poco a poco hándate cuenta que estos pequeños cambios sutiles te están llevando a una nueva transformación, a una nueva apreciación de tu vida y que bueno, pues puedas hacer todo esto eh, a partir de, de que escuches, abras tu corazón, abras tu mente y puedas darte cuenta que existe una manera distinta de poderlo hacer, de poderlo vivir. Y bueno, te recuerdo que todos los martes al mediodía tenemos este programa de Almas en Conciencia y también eh, te recuerdo que eh, puedes seguirme en mis redes sociales, Margarita en Mercado, en Instagram en el canal de YouTube que también muchísimas gracias a toda esa comunidad que ya veo cada vez por favor siempre déjenme ahí algún mensaje por escrito que también me encanta leer a las personas que también ya se van poniendo este al día con todos los programas que ya están justo ahí en, en la red para en el canal de YouTube para que tú puedas verlos, para que tú puedas estar eh, escuchándolos. Y bueno, pues ahí está. Esto es eh, justo para ti. Y bueno, eh, quise tocar este tema porque justo el domingo también tuvimos una plática, una conferencia por ahí este, que, que fue invitación para el programa eh, en Chile. Justo fue de, de Chile esta participación y la verdad es que fue muy padre y me quedé con tantas eh, cosas que me hubiera gustado también terminar de decir porque fue un tema que escogí que me pareció bastante amplio y que eh, ese tema sacó otro más y otro más y entonces me quedé como con ganas de seguir todavía eh, compartiendo con ustedes estas reflexiones y que eh, pues me, me dejes saber también eh, cómo te van eh, también a ti resonando y que si esto también pues resuena en tu ser, bueno, pues ahí está que para también para que pueda ser eh, compartido. Y bueno, por acá eh, saludo a esta eh, Ivón, gracias Ivonne, eh, por siempre eh, estar a, al pendiente eh, del programa y eh, déjame ver por acá también, por eh, bueno, aquí ya no, no alcanzo a leer los demás saludos, pero gracias, gracias también eh, por estar, yo sé que siempre se mantienen eh, presentes en el programa. Y déjame ver por acá... A ver, ¿a quién tenemos por aquí para saludar? No, no me aparecen. A ver. Bueno, ya, ya iré leyendo sus saludos. Vamos entonces con el tema del día de hoy. ¿Qué significa para ti realmente el dejar ir? y vaciar la mente. Eh, va una pegada con otra. Yo les puse vaciar la mente porque tenemos, estamos tan llenos de tantas cosas en la cabeza que muchas veces eh, no podemos adoptar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nueva forma de ser porque nuestra mente se encuentra aprisionada con todo esto que, que nosotros vamos dejando ahí y, y que no lo soltamos. Lo queremos mantener, queremos que, que esa, esa forma eh, de ser se mantenga cuando en realidad no le estamos dando espacio a nuestra mente de crear algo diferente y seguimos queriendo encontrar resultados diferentes, tomando las mismas decisiones, teniendo las mismas actitudes... Eh, haciendo exactamente siempre lo mismo y, y deseamos un cambio real, verdadero, profundo en, en todas todos eh, nuestros temas de vida. Queremos que este, nuestra pareja, nuestras eh, situaciones económicas, nuestra situación de salud nuestra situación en la familia, que también eh, vayan cambiando, pero nuestras actitudes, nuestros pensamientos siguen siendo exactamente los mismos y seguimos actuando desde eh, esta forma, desde estos programas y, y no nos damos cabida, no nos damos ese tiempo para observar y decir, bueno, he estado invirtiendo mi tiempo en querer hacer algo diferente, pero tampoco tengo la capacidad de poderme observar o de abrirme a que otra persona me pudiera dar su opinión y mostrarme cómo poder hacerlo de una manera diferente. Sigo adoptando siempre las mismas formas y las mismas acciones y actitudes eh, ante ciertas situaciones de la vida y lo tomo como algo determinante, como algo que así tendría que ser porque así me lo han enseñado y entonces yo lo vivo de esa forma porque así sí ha sido durante miles de años ¿no? y es la tradición familiar y, y así es. Sin embargo, muchas cosas que hacemos no nos resultan al 100% porque tampoco son tan propias y tampoco son parte de nosotros, sino que las dejamos ser porque pues finalmente ponemos el control en automático de nuestra mente y decimos, bueno, pues así es y, y así me ha resultado y entonces pues así como que más o menos voy eh, sorteando la vida sin tomar la, la conciencia de que... Hay muchas cosas que podrían cambiar tal vez más rápido de lo que te imaginas y que pudieran hacer esa transformación aún más sencilla si tú te lo permitieras. Si tú realmente eh, te dieras la oportunidad de hacer algo eh, distinto y de transformar tu vida creándote y generándote otra forma de hacerlo, otra conciencia de poderlo eh, hacer. Entonces, eh, cuando tú te das cuenta que hay situaciones en tu vida que pues siguen siendo lo mismo, ¿no? tal vez eh, podrían cambiar momentáneamente, podrían hacer una transformación de uno, dos o tres meses y después te vuelves a caer en cuenta de que vol volviste a a caer en la misma rutina, en las mismas eh, formas de ser, en los mismos conceptos y no hay una auténtica transformación de tu ser y sigues compartiendo ese, ese chip ¿no? que todos tenemos y que de pronto este, pues nos resulta hasta cómodo porque la mente... Ya se sabe el camino, la mente ya se sabe las mismas palabras, las mismas actitudes, las mismas eh, emociones y vamos haciéndolo de esa misma forma y vamos dejándonos ser así. Eh, vamos eh, inclusive hasta ya sabemos cuál es la respuesta y no nada más de nosotros, sino eh, también para con los demás. Eh, desde nuestra mente ya tenemos un concepto de no, ya sé lo que me va a decir, ya sé cómo me va a contestar, ya sé cómo va a actuar y entonces no nos damos cuenta que también desde nuestra mente estamos programando situaciones que también nos están llevando a esa misma situación y nos volcamos hacia esas mismas eh, cosas que van surgiendo. Aquí lo importante es comenzar a identificar y darte cuenta que hay muchas actitudes, muchas palabras, muchos conceptos, muchos juicios, muchas creencias, muchas tradiciones en nuestra vida que nos siguen haciendo que nosotros actuemos de la misma forma. Y que conforme tú te vas observando en tu vida y vamos haciendo un recuento desde que eras pequeña hasta este momento de esta etapa, este tiempo presente, puedes observar que hay muchas actitudes y muchas situaciones que se han ido repitiendo una y otra vez y que tus mismas actitudes, tus mismos dolores, tu misma conciencia ha sido siempre la misma. Y no con esto te estoy diciendo que estés mal o estés bien, sino solamente haz ese autoexamen que no le necesitas contar a nadie, es solamente tú y solo tú lo vas a saber y te vas a dar cuenta, te vas a observar que tal vez esa enfermedad, ese dolor, ese sentimiento que traes y que el de no sé qué tengo, pero tengo algo, tienen que ver con situaciones del pasado que no han estado resueltas al 100% y tal vez tu sanación puede rascarlo un poquito y de repente volverlo a tapar y que eh, lo más complicado tal vez estaba en rascarle un poco más y poder terminar de sacar todo aquello que estaba ahí eh, muy enterrado y que no habías querido eh, resolver. Eh, la toma de conciencia de todo esto te va a ayudar a que pues puedas hacer ese cambio, puedas eh, comenzar a observar que eh, si has estado actuando de la misma manera y no estás obteniendo los resultados que realmente deseabas, entonces es tiempo de dejar ir, de vaciar. Tu mente, de darte cuenta que la misma forma en la que has estado actuando no te está resultando para tus enfermedades, para tu eh, tristeza, para tus miedos, para eh, la forma en que te relacionas con el dinero, la forma en que te relacionas con tu cuerpo, con la salud y eh, comenzar a crear este cambio, este espacio para poder sanar, para poderte transformar muchas veces implica el que tú vacíes tu mente de conceptos, de formas, de todo lo que tú eh, normalmente crees y visualizas y tienes expectativas, juicios con respecto a ¿Cómo estás interpretando el mundo? Eh, vaciar la mente tiene que ver con eso, con la interpretación que tienes del mundo. Si tú a través de tus ojos comienzas ver a ver un mundo, un concepto de un mundo doloroso, un mundo eh, egoísta, un mundo este, de sufrimiento, eh, eso es algo que pues lo llevas nuevamente a ese concepto, lo trasladas otra vez a tu vida y pues es precisamente el resultado de muchas de las cosas que tú el día de hoy estás obteniendo del mundo. ¿Cómo realmente poder ver en un mundo transformado? ¿Cómo realmente poder sentir que estás haciendo estas transformaciones o estos cambios en tu vida? Eh, lo importante de esto es que te des cuenta que no hay nada que cambiar en el exterior, sino siempre, como todos nuestros maestros más iluminados siempre nos lo han pedido, es que nosotros veamos un mundo desde nuestro interior, desde esta parte de comprender, saber, ser y sentir que nuestra parte interior es la que realmente debe transformarse. Al vaciarnos de estos juicios en donde vemos un mundo eh, complicado, vamos nosotros a comenzar ese inicio de eh, la sanación, eh, la transformación en mi vida, el transformar mis relaciones, el poder eh, observar a los otros desde una manera más amorosa y compasiva. Y bueno, también aquí se me viene la idea de que si nosotros no nos vemos amorosos y compasivos para nosotros mismos, no vamos a poder ver ese amor y esa compasión con los demás que no tengo la capacidad ni siquiera de, mí, eh, de poderlo hacer, de poderlo ver, de poderlo sentir. Entonces, ¿cómo puedo hablar de compasión si no la he experimentado en mi vida? Es bien bonito este tema porque de verdad, o sea, va partiendo para muchas otras cosas y que nosotros podamos ir identificando poco a poco de todo lo que yo te voy diciendo es déjate ir de todos esos conceptos. Cuestiónate si realmente eso te está llevando a todo el resultado que quieres en tu vida. Eh, hay algo que me gusta mucho de, de Access que te dice si esta toma de decisión eh, hacen una pregunta que dicen si esta toma de decisión eh, que estás tomando o sea, te, te va a llevar a lo que tú quieres dentro de tres, cinco años y me gusta mucho porque realmente sí te hace eh, tomar conciencia de que lo que el día de hoy estás decidiendo te va a llevar a eso realmente. O sea, dentro de tres, cinco años vas a estar en donde realmente deseabas o la decisión que el día de hoy estás tomando no te estás llevando a donde tú deseabas. Entonces, obsérvate, obsérvate porque eh, el ego siempre por miedo va a tomar lo más fácil, la salida más fácil, lo más sencillo y realmente no te estás cuestionando y solamente es como tomamos el salvavidas de nuestra vida, nos montamos en él porque era como lo que yo en ese momento necesitaba y entonces me cuelgo de eso y... Eh, y va a llegar un punto a lo mejor en donde eso ya no me va a, a ayudar, ¿no? Es, eh, imaginemos que estamos como que de pronto en un diluvio, en una inundación y nos, eh, nos agarramos como de la madera más vieja y más... este picada y pues obviamente que va a llegar un punto en donde esa madera ya no nos va a responder y que tal vez en ese momento para poder salir de la situación si nos visualizamos así pues es como la parte de la salida más fácil la más sencilla, sin embargo a la larga sabemos que eso no nos va a funcionar y que tendríamos que buscar otra cosa más firme para poder estar ¿no? y, y poder salir adelante de esa situación y bueno imagínate que después te agarras como un flotador y entonces ese flotador, este bueno, te va a aguantar un poquito más y está un poco más diseñado para el agua y entonces pues ahí ya vas, ¿no? Y después de eso, eh, de salir de esa situación y si tomas la decisión de hacerlo y seguir transformando tu vida, bueno, pues entonces a lo mejor eso ya se va a convertir en un barquito, ¿no? En una lancha que te pueda ayudar y, y poder eh, salir y sortear cada vez eh, mejor. Pero obsérvate o date cuenta cómo eh, muchas veces el ego quiere estar como tomando esa salida en tu vida y que pues esa salida sea como la más sencilla, la más fácil, la menos complicada. Y entonces ahí estás, no ahí estás en, en tu vida tomando y, y subsanando este, algo que realmente no está haciendo de raíz. Por acá ya veo eh, varias personas conectadas que por favor para que esta comunidad siga creciendo eh, depende mucho de ti, yo dependo de ustedes ustedes sigan compartiendo este programa que sigan regalando corazones que ya saben que este programa es pues eh, desde el corazón hecho desde el corazón y que eh, me ayuda muchísimo que ustedes compartan recomienden este programa y que me sigan regalando corazones para eh, que siga creciendo esta comunidad saludo por acá a María Can Castilla Melay Álvarez, Hugo Lechuga, Beli Ayala, Marta Tapia, Leslie Marín, Mar Mar, gracias por estar aquí. Iba, Uri Aguilar, Ivona Redondo, Rocío Montes, gracias por estar. Lorena del Ángel, buenas tardes Lore. ¿Cómo estás? Y bueno, pues por ahí por favor síganme eh, regalando corazones aquí en el programa. Vean dejando sus comentarios. Eh, ya saben que eh, denme su opinión también, qué opinan de lo que el día de hoy les estoy compartiendo y bueno entonces observa como muchas veces la salida de, del ego y por miedo tomamos decisiones muy apresuradas eh, sin pensarlo o queremos eh, que nuestros sufrimientos, que nuestro aprendizaje sea muy rápido para no sufrir, para no pasar por eso, para no sanar y entonces eh, queremos que el remedio mágico nos llegue y que, y que ese dolor y ese sufrimiento pase muy rápido. Estamos eh, siendo como muy, eh, como muy prácticos pero a la vez como que olvidamos o dejamos a un lado que sí estamos sanando en ese momento y que es algo tal vez instantáneo pero no estamos llevando hasta el punto de la reflexión de poder sacar de raíz al 100% la situación que más me duele, la situación que más me molesta y que Tal vez al principio podría costarte un poco de trabajo poder hacer esa introspección, pero conforme vas trabajando cada vez más en tu conciencia, en tu ser, te vas dando cuenta que no implica tanto dolor, sino solamente es el poder darte cuenta desde dónde viene, no identificarte tanto con la parte emocional, sino tal vez un poco más de emocional, un poquito de lógica y un poquito más de esta parte de conciencia espiritual y de saber que simplemente es como un paso para poder traer más luz a, y conciencia a tu vida. Cuando estás haciendo esta, este, este paso esta transformación en tu ser y el de poder identificar desde raíz y poderlo sacar va a ser un cambio realmente profundo en donde ya no es necesario volver a pasar por esa misma lección porque ya la pasaste ya la transformaste y es por eso que muchas veces se nos vuelven a presentar los personajes de nuestra vida de eh, la persona que creo que viene a hacerme daño, se viene a presentar la persona que creo que me ataca, la persona que creo que no es buena conmigo, la persona que me engaña, que me traiciona, que me avergüenza, que n cantidad de situaciones porque realmente yo no estoy desde mi interior transformando mi conciencia. Solamente desde mi vivo a través de esta parte exterior en donde yo estoy como en un mundo en donde yo tengo que verlo como a la defensiva y tengo que defenderme y tengo que aprender a, a poner eh, estas barreras para que eh, cuidarme y protegerme y que cuando en realidad nosotros llevamos este cambio y esta transformación desde nuestro interior podemos realmente tomar la conciencia desde otro punto de vista, tomar la conciencia de raíz y poder llevar esta transformación. Vaciar nuestra mente implica que nosotros estemos dispuestos a poder soltar ese dolor, porque dependemos a veces de manera inconsciente de ese dolor para justificarme. El por qué yo estoy así. Y que cuando ese dolor, eh, de decir ese sufrimiento, de decirte, es que yo estoy así porque eh, mi familia se puso tal y tal o porque mis padres no fueron buenos conmigo o porque es que en la escuela me hicieron tal y es que fíjate cómo ha sufrido tanto y, y, y tenemos tantas justificaciones para podernos vivir de la manera en que nos estamos viviendo y no lo dejamos ir porque ya nos ha resultado bastante cómodo el tener esas ideas y esos conceptos que nos mantienen en el sufrimiento, nos mantienen viviendo una vida que realmente, entre comillas, no queremos dejar ir, pero eh, la seguimos manteniendo, seguimos manteniendo eh, el, la situación a la pareja, a la familia, diciendo es que yo no me puedo hacer esto porque mira, es que esta situación es bien complicada, es bien difícil porque mira que yo no quiero esto porque este, uh, él no cambia o ella no cambia. Ella eh, ha sido de tal forma, pero yo quiero algo diferente. ¿Y realmente estás dispuesto a soltar eso? ¿Realmente estás dispuesta a poder hacer esa transformación? o no solamente quieres que sea un cambio instantáneo, un cambio... Eh, sea como de cinco o diez minutos y después de esa transformación realmente no llegue a ningún lado. Eh, observa, observa cuántas justificaciones le estás dando para no poder vaciar tu mente, para no poder dejar ir eh, esas ideas, juicios que tienes con respecto a algo porque lo justificamos, ¿no? No puedo dejar ir. Este, este trabajo porque mira que me da ahorita este económicamente cómo voy a dejar esto porque eh, me ayuda tal pero eh, ya tienes ahí la gastritis, el dolor de cabeza, el estrés de no dormir y no con esto te estoy diciendo que vayas y presentes tu renuncia, pero que sí te hagas el cambio o la observación y la actitud. Porque si tú decides de manera consciente desde lo que yo deseo, quiero hacer desde esta conciencia, entonces se integra esa información para poder actuar de, desde ese punto. Entonces eh, para ti es importante tomar esa conciencia y decir bueno, ¿Qué estoy eligiendo el día de hoy en mi vida y qué es lo que estoy haciendo? Entonces, eh, cuando ya tenemos como una perspectiva diferente y darme cuenta que no necesariamente tengo que estar uh, atravesando todos mis temas de vida a través del sufrimiento, puedo comenzar a dejar ir. Pero... Aquí yo tenía la pregunta, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres realmente hacerlo? O sea, ¿quieres realmente hacer esa transformación, ese cambio en tu vida y dejar ir esos conceptos, esos viejos conceptos eh, que te justifican para seguir como estás siguiendo tu vida? ¿Te gustaría realmente poder hacer ese cambio y que tanto esperabas? Y que no llega porque sigues pensando que tiene que llegar también desde tu exterior y que esperas que ese cambio mágico llegue y que alguien más eh, pueda mostrarte esto cuando en realidad muchas de las cosas parten desde una nueva actitud, desde una nueva forma de ver, desde una forma de, de transformar realmente nuestra vida. Podría decirte también que muchas de las, eh, y que si sí, no es que todas realmente, pero yo sé que los científicos van a decir que no, <ríe> pero yo sé que sí, que muchas de las emociones y actitudes que normalmente nosotros tenemos y que cuando no queremos verlas se transforman en enfermedades en nuestro cuerpo y que cuando nosotros hacemos nuestra toma de conciencia de verdad, desde raíz, eso se empieza a transformar. Empiezan a cambiar esas enfermedades, esos dolores de cabeza, ese dolor de espalda, ese dolor de estómago. Y se empiezan a transformar porque realmente nosotros estamos cambiando la actitud del pensamiento que estaba llevando a mi mente a descargarlo en alguna área de mi cuerpo. Y al dejar ir, vaciar mi mente, yo puedo responder desde otra actitud. Y entonces cuando realmente dejamos que todas esas situaciones con las que yo estaba cargando y que yo creía que tenía que ser o portarme de tal forma, decir o hacer de tal forma, entonces yo voy liberando ese espacio para una, atraer más luz y más conciencia en mi vida y también llevar esa sanación, que eso se da como por efecto dominó, porque una vez que yo cambio, mi actitud, mis pensamientos, mis acciones van a ser completamente diferentes, inclusive hasta mi manera de tomarlo y entonces tal vez el estrés de mi cuerpo baje, tal vez... Eh, el recargar de tu mente porque se recargaba en cierta área de tu cuerpo para poder descargar la emoción que tú estabas eh, dando, pues ahí empieza esa transformación, ahí empieza ese cambio. Date el tiempo y date la oportunidad de poder hacer esa transformación desde ti para ti. Cuando vas dejando que todo esto se cambie, se transforme en tu vida, te vas a dar cuenta que eh, la salud, las relaciones familiares, de amistades, laborales, eh, van cambiando y no es que ellos hayan cambiado sino es como tú interpretabas, veías sentías al mundo y que cuando vas haciendo todo este cambio y esta transformación desde tu interior realmente las cosas cambian de raíz es una invitación para ti que tú puedas eh, hacer consciente lo inconsciente Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos que tienes por ahí de cómo te expresas de los demás, qué dices de los demás. Tal vez no se los expresas de manera verbal, pero interiormente hay resentimiento, interiormente hay dolor, interiormente tal vez hay culpa. Eh, tal vez hay miedo, tal vez hay algo que no te permite estar al 100% y vaciar tu mente implica eso también. Dejar ir todas las situaciones que de pronto eh, pudieras pensar que son complicadas, pudieras pensar que no del todo están bien. Y es eso, dejar ir la culpa, dejar ir el miedo, dejar ir la angustia y llenarte de más luz. Estamos muy acostumbrados a trabajar desde esta parte del ego, que el ego siempre nos está hablando de miedo, complicación, culpabilidad y señalamiento hacia nuestro exterior y no somos capaces de voltear hacia nuestro interior. Y... Llenarlo de luz, de amor, de gratitud, de compasión, de perdón, de perdonar lo imperdonable, <risa> Porque en realidad no existe nada que pudiéramos perdonar, sino simplemente son interpretaciones que nosotros damos al mundo. Y que esa interpretación del mundo también hace que nosotros tengamos esos conceptos tan arraigados y que creemos que solo nuestra verdad es importante y la del otro no. Y eso pues no nos permite realmente llegar a nuestra verdadera conciencia. Y para la nueva humanidad, para el nuevo cambio, para esta nueva transformación de nuestra humanidad es que te des cuenta, que estés más abierta, abierto de mente, corazón para... Poder entrar realmente en esta vibración que nos está invitando a vacíate, vacíate de estos viejos conceptos, vacíate de, de todas esas intenciones que son a veces como que intentas ser bueno pero no lo estás haciendo uh, o tratas de hacer cosas buenas que parecen malas, malas que parecen buenas. Mientras más integridad haya en tu ser, eh, mejor también van a ir las cosas para ti. Tal vez no te resultan porque hay culpa, hay miedo, hay tristeza, hay enojo, hay ira detrás de todas tus intenciones. O tal vez hay un solamente para mí, cuando en realidad el mundo te está diciendo es tiempo de compartir, es tiempo de expandirte. Eh, abre esa conciencia, date cuenta date cuenta qué es lo que el día de hoy estás haciendo y tomando en decisiones para que esto realmente se transforme o no en tu vida eh, me gustaría mucho poder escuchar tu opinión voy a esperar un momento para que me des eh, tu opinión el día de hoy y pueda leer a alguien y les recuerdo que mi canal de YouTube es Margarita Mercado así lo vas a poder encontrar así que eh, tú puedes entrar al canal de YouTube si te perdiste alguno o eres nueva, nuevo, pues ahí están esos programas. Mi página de Facebook, Margarita Mercado. Cualquier sesión de sanación, terapia con ángeles, registros akáshicos. Y bueno, pues el poder tener una canalización de ángeles eh, es muy bonito porque las palabras curan, sanan y nos ayudan. Eh, por acá... Déjenme ver quién más se conectó. Marta Tapia, Rosy López, Luz Estrada, Loli Mendoza. Y gracias, gracias hermosas por estar aquí. Gracias por compartir el programa. Belia Ayala, buenas tardes. Norma M Flores, gracias por estar. Hoy sí se nos conectaron bien poquitos porque sé que no les avisé que iba a haber programa. Ya se me pasó a ponerles. Pero ustedes saben que todos los martes al mediodía hay programa. El que sí es probable que vaya a cambiar es este, las meditaciones de miércoles van a pasar a jueves. Van a ser jueves. Las vamos a cambiar. Ya les estaré avisando, pero solamente es un cambio por algunos meses. Eh, ya después vamos a, a normalizar todo, digo estos, estos meses van a, van a ser un poco eh, de cambio, pero eh, yo no los dejo, yo aquí sigo nada más, eh, algunos cambios en cuestión de, de algunas otras cosas eh, que me han tocado hacer y es por eso que no he estado al 100 eh, con ustedes compartiendo, pero eh, de alguna u otra manera siempre les, les hago llegar eh, todo y eh, pues nada ya me despido les agradezco a todos y a todas las que estuvieron y agradezco y bendigo a todos los de un futuro también eh, y como siempre me despido deseándote que un ángel te acompañe te cuide, te bendiga, te proteja, te llene de luz, de conciencia, de amor y también deseo que en tu hogar esté lleno y plagado de ángeles, que cubran de luz, protección, amor, tu hogar. Gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos estamos viendo el siguiente martes para una reflexión más. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Bye, bye.